verdad que yo eh, no entiendo uh, a los convocantes de, de esos pares no me entiendo porque en primer lugar ellos no vinieron aquí uh, antes de, de, de, de iniciarse el paro ellos hicieron su cosa como siempre y nosotros todos respetamos y, y no tenemos ninguna oposición a que se hagan paro de una manera pacífica. Juan Antigua Javier, gobernador de la provincia Duarte, así lo refirió tras ser cuestionado sobre la huelga llevada a cabo por movimientos populares en el sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís, la que fue levantada ayer miércoles a las 4 de la tarde. Pero sí rechazando siempre la modalidad, ellos no cambian el método de romper eh, calle, de tirar basura, eh, eh, romper árboles. Eh, encapucharse, eh, ese método, ellos deberían de, de, de continuar eso. Asegura que trabaja en diligenciar obras para la provincia, agregando que el método de exigencias de demandas está totalmente desfasado. En San Francisco de Macorís, ese tipo de protesta y de actitud no la necesitamos ni tampoco la queremos. Así que, para que ellos estén claros, porque ahí hay mucho dirigente de ellos, que además tienen una cabeza para que les caigan piojos, porque no quieren que Macorís trabaje y progrese, y así Macorís no va a progresar. NTN, Joanny Paulino.